Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí estamos en un nuevo gameplay en el canal del Virú. Hoy vamos a hacer otro episodio, el último episodio posiblemente de Un Manco en Bonete. O voy a jugar en modo difícil. Como saben, yo soy una persona manca y yo no sé jugar este tipo de juegos muy seguido. Así que no esperen mucho de mí. Y aún me siguen sin responder de cómo se llaman esas cosas que les llamo perro lanzaláceres. Este... Mmm, ¿Qué le voy a decir cuando le gane? Mm, toma. Trucazo. No. ¿Por qué? Como acaban de ver, yo he muerto en la primera vez No pude ni resistir unos segundos sin morir Eso es malo Ahora sí si tu caso No me salió Ahorita que lo pienso podría hacer esto Y no me pasaría nada. Ni... ¿Creen que sea buena idea hacer esto? Y esto para que no venga tan rápido Ahí está rápido que se gastan los huesitos. Uy, manques, manques. ¡No! <risas> manques extrema. No, ¿por qué? Hola, yo he vuelto con mi tercer intento. Si sí, se sí, nota que soy muy manco, nadie lo puede negar. Ahora sí me salió bien. Toma, toma, toma, <risa> ya he vuelto con mi cuarta vida, sí, el cuarto intento, ahora sí, estoy a justo de que le voy a ganar en esta, si no, uh, si no que que... Que... No, no se me ocurre nada Un rayo me parte en dos <ríe> Aprovecho quédate, quédate, quédate, quédate ahí, quédate ahí, no te me acerques mm. ahí está. No, por favor, no, no, no, no, no porque qué? Ya llevo cuatro vidas y nada no más. Nos... Es que soy manco. Ya he vuelto con mi quinta, creo, vida, ¿no? En esta sí lo voy a matar. Se los digo. Y lo voy a matar. Lo voy a matar en esta. En esta te voy a matar, niño o niña, como se llama. Pero todo el daño que se hace es brutal <risa> Aquí lo voy a dejar encerrado Ahí está Porque necesito recuperarme No, no, no, no No, no me gusta cuando este tipo, este esqueleto que se llama Sans Se queda cansado Porque no simplemente ya de por sí es difícil el juego y que se canse el esqueleto. No sé cómo se llama el juego real de este tipo porque no creo que este sea el original. Creo que es Undertale. <risa> ¡Cómo me dio! ¡Cómo me dio! ¡Cómo me dio! Ya he vuelto con mi sets, tu intento, ¿no? Y está en el primer nivel de modo difícil. Ya ven cómo se me hace de tan difícil al ser una persona manca en este juego. Que he visto videos de... nada mejor ni digo. Porque si no se van a ir a verlos. Ay, por favor, comete mi rayo láser. Sin mal pensarlo, por favor, chicos. Aunque yo lo estoy diciendo porque yo sí lo mal pienso de alguna u otra forma. A ver. Véngase. Niño niña, como se llama. Ahí está. Bien dañado. Quédate ahí. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. pim. ¿Eh? ¿No lo maté? ¿No? ¿Qué pasó? Hola Tú eres otro niño, ¿verdad? Tú no eres el niño ¡Ay! ¿sí? ay. Corre más rápido ¡Y se teleporta! Y esquiva Se de No lo puedo matar No manches Me quedo sin energía Me quedo sin energía y muero. Me queda uno de vida Y aún así no, y aún así no se muere ¡Ay! Ahí está Trucazo Esto no lo esquiva ¡No sabía! ¡Suuuu! ¡Sí! Al fin lo maté Oh, se siente tan... <risa> Después de que me haya partido el trasero seis veces lo maté. Y yay. ya he volvido con la segunda fase del modo difícil. Recuerden que soy un manco y llegué hasta acá. <risa> Voy a saltar los diálogos. Ya, es hora de matarlo. Pero se pone directamente en modo tipo ese... Raro. ¿Creen que lo mate? Yo en mí mismo digo que no lo voy a matar y que voy a ser una pendejez. Ah, pero sigue siendo susceptible al truco este. Que me resolverá mucho la vida. Pero también me la empeorará. Así que córrele, córrele, córrele. Que no... Oye. ¿Se fijan en la imagen? Que tiene una cara rara. De violador. O violadora. Pero si yo la había picado para que... No, no, no. No. No me deja tiempo para poder recuperar energía. Debo de matarlo desde el primero. Ay, ah, no, se me olvidó. Voy a poner un corte para que no vieran en Gamor. Perdón, chicos. Se me anda olvidando pensando cómo voy a acabar con este tipo. Ay, hoy te voy a ganar. Se pone directamente en su modo raro. Modo violador. Este trocazo me lo enseñó mi el primo. Uy. Uy. Comas él? Ahí está. Corre. Corre por tu vida. No, va más rápido que yo. Oh este ya esquiva directamente Entonces ya no tengo oportunidad Ya no tengo oportunidad chicos Recuerden que soy muy manco Voy a terminar muerto Bien muerto Y además no me deja recuperarme Ya que va bien rápido Creo que en este video No paso aquí de este nivel Este tipo no me gusta Ah, ya. Yeah. Aunque caminaba más corto, más lento cuando... Cuando se pone en ese modo. curry ¡Nión! No, no, no. Se le levantaron los ojos. ¡Aléjese! De mí. Chicos, ahí en modo fácil hay una posibilidad de que se les ponga así este tipo. Lo comprobé. ¿Le quedaba una cura? ¿Cómo, cómo, cómo lo maté si le quedaba una cura? No se llegó a curar. ¡Sum! Ya hemos vuelto con el último nivel de difícil. ¡Desenme mucha suerte! Ya que soy demasiado manco para poder pasar este nivel. Vengo con toda la energía del mundo para matar a este tipo, una y otra vez. ¿Viene? No manches... No lo puedo esquivar. No, no. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me puede explicar? Y así, una y otra vez, el manco perdió cientos de veces. Y así hasta que se enojó. Y en un turno le ganó. Esta partida será la buena. La que mate este tipo. Aunque no me lo crean, Pero está bien difícil. En ese modo es cuando lo puedo atacar. Cuando se pone en modo Que no hace nada Ahí es donde puedo atacarlo fácil Mira, por ejemplo, mira Aquí es donde descanso Aquí ya no Déjame descansar, porfa que me dejes descansar. No, pues deja un momento descansando. Así me va a gastar toda la energía este tipo. No, ya valió. O tal vez no, no llegue la suerte. ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Lo maté! Lo maté Dios Lo maté Lo maté Lo maté Maté a este tipo Lo maté ¿Cómo que lo adink? Ah, ¿Cómo que el archivo está dañado? No No sirve sé la aplicación Chale, cerrar la aplicación. ¿Eh? Chicos, esto está un poco raro, ¿no? Chicos, tengo miedo. ¿Qué mierda? Esto lo voy a jugar en el siguiente capítulo. <ríe> Chicos, si quieren ver el siguiente capítulo, por favor, 4 likes y un suscriptor nuevo, que la estoy uniendo porque veo que no alcanzan la meta, para jugar el modo demoníaco. Así que, adiós.